Continuamos con la línea de ayuda y Brenda Casas. La siguiente pregunta viene de Margarita. Escuché que hay un nuevo programa para empleados de distrito escolar. ¿Esto es cierto? Es cierto. Tenemos un programa nuevo llamado Homes Possible for Teachers. Eh, este programa es para maestros del distrito escolar y ofrece al comprador 10 mil dólares al enganche o costos de cierre. Ofrece también un interés por debajo de mercado. Es una combinación inigualable. Este no es un regalo, sino un préstamo, pero la buena noticia es que después de cinco años en su casa, la deuda automáticamente se eliminará y nunca tendrá que pagarla. ¡Wow! ¡Qué buena noticia para nuestros maestros! ¿Y cuáles son los requerimientos? Primero que todo, se requiere un puntaje de 640, debe ser maestro de escuela pública entre kinder y doceavo grado eh, y tiene que vivir en su casa como primera residencia y además tomar un curso de educación al primer comprador y, y utilizar un prestamista como nosotros. Gracias, Brenda. Y para más información, llame ahora mismo al número en pantalla. Recuerden que las primeras 50 llamadas recibirán un crédito de mil dólares para sus costos de cierre.